como twitter e instagram y bueno lo de facebook lo dejamos para un poquito más adelante el primer invitado es la persona con la que me he puesto en contacto inicialmente y el que se ha preocupado de enmarronar a los siguientes bienvenidos carlos qué tal qué tal buenas tardes bien el siguiente es el vicepresidente si no me equivoco alfredo bienvenido hola muy buenas tardes gracias y por último, tenemos al vocal de redes, que es Jorge. Bienvenido a ti también. Hola, muchas gracias. Contarnos un poquito de vosotros, lo que queráis. Por ejemplo, la zona en la que vivís, eh, si, si, no sé, lo que, si os dedicáis a algo profesionalmente, eh, si tenéis familia. Empezamos por ti, Carlos. Bueno, yo soy casado, tengo hija, ya soy mayorcita, está bien y bueno trabajo un poco en el tema audio audiovisual soy ahí técnico de audiovisuales. Uh -huh. este último año pues el tema de las redes ha sido lo que nos ha dado la vida a todos porque en directo no se ha podido hacer nada uh -huh. y bien vivimos yo vivo en santiago de compostela eh, parece que va viniendo el verano pero aquí los inviernos son muy largos no sé los que no vivís aquí uh -huh. Eh, o sea, pues la mitad del año llueve y la otra mitad del año pues hace frío. Entonces, tenemos un digamos un margen pequeñito de un margen pequeñito de verano y lo aprovechamos. También cuando deja de llover, el sitio es precioso. ¿eh? Sí. Tenemos unas playas espectaculares, tenemos unos rincones espectaculares, unos montes magníficos. Sí. Pues, eh, <risas> doy fe que he estado por allí alguna vez y, y es, es brutal. Pero bueno, ahora, ahora hablaremos de ello. Alfredo. Dime. Cuéntame hombre, que un poquito. ¿Qué de quieres ti? Que me cuente? bueno, vivo en Santiago de Compostela, uh -huh. casi vecino de Carlos, uh -huh. casado y hasta antes de la pandemia trabajaba con, como monitores eh, de personas discapacitadas. Ando, Esto uh -huh. de la pandemia ha parado un poco porque las empresas se han ido cerrando, pero bueno, ahí vamos luchando para para tirar para adelante. Bueno, yo espero que ahora, con todo el tema de las vacunas, todo vuelva a la normalidad, ¿no? Eso esperamos todos, de verdad. Uh -huh. Sobre todo por esa gente que, que necesita estar activa también. Pues sí. ¿Y tú, Jorge? Cuéntanos. Eh, bueno, pues yo soy mexicano. Uh -huh. eh, vivo aquí en Galicia hace seis años. En concreto, en Orense. Eh, estoy terminando la tesis en química. Eh, vivo con mi novio. Y bueno, conocí a esta gente maravillosa hace un poco más de un año y bueno, lo que, nos hundió, lo que nos unió fue un poco la pandemia y buscar una salida para practicar el nudismo en un encierro. Uh -huh. Entonces, eso. Muy bien. Eh, Vuestro entorno social, eh, familia, amigos, trabajo, ¿conocen que sois nudistas y lo respetan? Empezamos también otra vez por eh, bueno, 50-50. Eh, más o menos el entorno de amistades, sí. ese Si sí, sí lo conocen, no lo comparten todos, pero sí lo conocen. Yo hace tiempo ya que me dejé de, no sé, de tabúes, ¿no? Uh -huh. Pues lo cuentan. Sí. En el trabajo no, porque en el trabajo, allí solo se habla de trabajo. O sea, las cosas personales hace, hace ya bastante tiempo que quedaron fuera, ¿no? Uh -huh. Tienes sí. compañeros, compañeros buenos compañeros, otros que son compañeros simplemente, uh -huh. pero bueno, esas cosas, digamos que quedan aparte, también montas en bici y tampoco tienes que compartirlo con los demás compañeros. O hoy sea, que bien me lo he montando en bici y te piensas, pues ah, tampoco. ¿No? <risa> tienes compañeros y hablas compañero de las cosas del trabajo y, bueno, algunas cosas distendidas, pero tampoco andas contando tu vida. Entonces, por ahí pienso que no, por ahí no, tampoco ha, ha surgido, ni ha surgido ni... Eso me pasa a mí también en el trabajo, ¿eh? Tampoco profundizamos demasiado los compañeros y a ver que si sale el tema yo lo digo abiertamente, pero pero por lo general, no como no sale el tema, pues nadie se entera de nada. nada pues eso, es normal. Luego de amigos, sí, pues, todo el entorno de amigos y, y cercanías, sí, porque yo los intento liar a todos. Bueno, yo no solo, <risa> ¿eh? los intenta liar a todos. Y a todas, ¿eh? que ya he liado más de una para venirse <risa> Ahora hay alguien por ahí que intentamos liar, pero no, no, no, no, que va, que va. Pero bueno, se conseguirá. Alfredo, ¿cómo es tu sí, entorno que, social? Yo creo que similar al de Carlos. A nivel de amistad, todos. Compartible o no, pero compatible o no, pero todo el mundo sabe. Es más, aquí en Galicia es muy difícil ocultarlo porque las playas están muy demarcadas. Entonces, eh, fuiste el fin de semana a la playa, sí, ¿a qué playa? A Barrañán, ah, ya di, listo, es una playa nudista, Do, <risa> dos puntos, flecha, eres nudista. Pues, automáticamente ya lo sabes. Pero no es un tema de conversación que se ponga así. Entre amigos, pues por supuesto. <risa> y por lo general se trata de, de embaucar a otro que te acompañe <risa> y enviciarlo en el mismo. <risa> Eso está bien, eso está bien. Oye, Jorge, ¿cómo lo ve tu entorno social? Pues fíjate que a nivel amigos todos lo saben. Uh -huh. Y tengo amigos con los que suelo ir a las playas. Y, por ejemplo, al vivir en Orensa tenemos las termas. Entonces con mis amigos igual voy a las termas. hacemos eh, En las termas públicas, claro, porque en las privadas pues no, no te dejan. Cuéntanos, momento. cuéntanos un poquito qué es eso de las termas, para, Ay, para las termas es lo más, lo más, lo más. Son aguas eh, que son calentadas por um, procesos geotérmicos uh -huh. y bueno, de composición variada, y algunas que son más sulfurosas, otras que son más, eh, bueno, un poco saladas y tal. Están increíbles en un ambiente y entorno totalmente natural, cara uh -huh. que al ser públicas, pues estás en el medio del monte o del bosque. Y qué bueno. Y al no tener limitaciones físicas, pues básicamente es la ley del que llega primero. Uh -huh. Que ya te voy a decir que yo soy una persona que yo llego y yo me pongo como quiero, <risa> respetando uh -huh. a todos, pero bueno, que eso. Y mis amigos, pues algunos te digo lo comparten, al ponerme yo ya se ponen otros. Y hay algunos que están ahí con nosotros, pero bueno, de su manera cómoda de estar. ¿Y por dónde están estas termas? En Orense, mira, mis favoritas, es que, ¿sabes qué pasa? Que mis amigos me regañan mucho porque es como nuestro rincón especial y yo lo ando compartiendo. <risa> Entonces, ya te digo que me van a, a, a dar aquí, me van a cara a coñar. Bueno, Pero bueno eh, las de presigueiro son espectaculares. Ajá. Eh, doy pues, fe, doy hay, fe. Sí, ya los de Naturigal eh, tienen ida y tal. Y son espectaculares, están riquísimas, es muy natural, es en medio del bosque. Entonces, también están en Orense Ciudad, están las de Molino, uh, bueno, eh, un par de más, pero bueno, que cualquiera que encontréis es muy, muy guay. Genial. ¿Sí? Te, te había cortado por el tema de tu entorno social, perdón. Sí, en cuanto a mi familia, pues ya la historia es diferente. Por ejemplo, mi abuela, cada vez que ve una foto mía... Eh, cuando, cuando hago nudismo por ejemplo tengo posado para un amigo fotógrafo eh, que también es fotógrafo de nudismo ya me hace un, un drama mi madre lo toma un poco más como una etapa temporal en la vida mi padre lo acepta un poco mejor mis hermanos pasan de todo y así y en el trabajo pero bueno, creo que es que más bien el entorno, porque en un laboratorio Estás como muchas horas con la gente Y hay muchos tiempos muertos En lo que suceden las reacciones y demás En los que sí que hablamos Un poco de todo Y aquí algunos de mis compañeros Sí que saben que son nudistas uh -huh. Y hay muchos, como decía Alfredo Que tienen ido a playas nudistas Porque es que aquí en Galicia Las playas son preciosas Y las nudistas lo son aún más Que son supernaturales Entonces no es un tema ajeno uh -huh. Bien, bien eh, la primera vez eh, que vosotros experimentasteis el nudismo, por así decirlo, eh, ya fuera de esta connotación social que tenemos, ¿vale? Eh, ¿Cómo fue vuestra, vuestra primera experiencia, Carlos? Pues la mía ya fue cumplido los 18, por ahí, cuando salí de casa. Jovencito, jovencito. Sí, jovencito, cuando salí de casa y bueno, volví luego ya por vacaciones, ¿no? Uh -huh. Pero, bueno, yo soy de allí, una provincia del sur. <ríe> soy de Albacete. De allí, en Albacete, allí la cosa es bastante... No sé, estas cosas no no se llevan. Sí, sí. Porque como no hay playas, pues no se llevan. Entonces, <ríe> entonces, nada, así con esa edad ya salí fuera y tal. Y, oye, pues pues fue en una en una playa más que has nombrado tú varias veces. Fue allí en, fue allí en Cartagena, en la playa de... En, en, en Carblanques uh -huh. Digo, bueno. bueno, vamos a probar. Y, joder, vaya libertad, macho. Además es una gozada, no me extraña que wow. te enamorases de, de todo. o sea, wow, de todo. vaya libertad, de hecho. Y, y bueno, pues desde entonces, desde entonces, luego vas con tiempo vas cogiendo, bueno, pues hay unas sí, otras no tal. Y ahora ya llega, que vas por ahí viajando y pues, yo no sé ni dónde tengo el bañador, pero no sé ni dónde lo tengo. Oye, ¿y, y allí en, en Calblanque fuiste solo o con amigos? ¿O cómo se te dio? No, no, no, eso se empezó solo. Ah, bueno, Eso se sí, sí. empezó solo así porque, bueno, había que probar, ¿no? Yo soy de los que prueba todo, uh -huh. menos las drogas, que si no me he metido todavía, pero bueno. Uh -huh. pero, <ríe> pero no, allí es de probar. Entonces vas y pruebas y dices, ¿y por qué no? Y dices, qué placentero es esto. Dice, joder, qué bien estoy. Pues mancho, esto es lo mío. Desde luego. Y desde entonces, y yo ya desde esa, yo animo a quien sea, a bueno, que lo pruebe. Ah, y a mí es que no me gusta, pero has probado. No pues entonces no digas que no te gusta. <risa> y así, así empezó. ¿Y tú, Alfredo, cómo fue tu primera vez? Eh, hace 18 años, en Venezuela no se practica el nudismo, está vetado. Prohibido completamente, además. Prohibido total. Incluso para la mujer quitarse, la parte superior del, del bañador es, es prohibitivo. Uh -huh. Entonces, eh, al llegar acá y tener la posibilidad en Vigo de pasar el primer fin de semana de, de verano coincidí con unos amigos que iban a una playa nudista que es una playa urbana uh -huh. y bueno y los acompañé y al ver que se desvestía el primero el segundo fui yo y ya y al agua <risa> al agua pato <risa> y eso hace cuánto tiempo más o menos 18 años dieciocho años madre mía sí sí bien bien Joder. Qué bueno. <risa> No está nada mal. Jorge, tu turno. Pues mira, eh, en México se practica el nudismo. Sí. Está muy eh, normalizado, bueno, difundido, diría yo, uh -huh. últimamente. Pero bueno, yo venía de un contexto de que iba a la playa o a la piscina camiseta. De hecho, vuelvo a nombrar a mi abuela. Mi abuela cuando me, vea, me veía en bañador me reñía. Entonces, imagínate... <risa> Entonces aquí cuando llegué a España y salía con mi novio, más de playa, yo me escandalizaba, sabes, con las personas en toples. Entonces mi novio me dijo, ¿pero nunca fuiste a una playa nudista y tal? Yo, no. ¿Te apetece ir? Vale. Fuimos y como Alfredo, o sea, llegamos, todo el mundo estaba desnudo, yo llegué, me puse en la toalla y dije, no voy a ser el único aquí vestido. Y al bañador. Y así... O sea, que tú al principio te escandalizabas por ver a las mujeres hacer dobles y cuando te preguntan, oye, vamos a un playa nudista, el primero. Es que yo me apunto a todos los planes. ¿eh? <risa> Otro más. O, o, os dais cuenta, ¿no? Cómo cambia la, la, la visión de la gente en cuanto lo prueba, vamos. Esto es curioso. Eh. Y, y además la curiosidad, porque, porque mira que te podías haber dicho, pero ¿cómo? ¿Cómo? ¿Las mujeres se quedan desnudas? Yo no me voy a quedar desnudo en una playa nudista. Y dijiste, no, el primero, yo voy. Sí, porque es bueno, en mi experiencia fue como de construir todo lo que había aprendido y todo lo que se me había dicho y entender que pues obviamente es tu cuerpo, no hay nada de malo con ello uh -huh. y obviamente eh, tú puedes estar como tú quieras Sí Oye, Carlos, ¿qué ha sido lo más complicado de superar? No sé si en este sentido tú has tenido complejos o algún tipo de recriminación, el tema de los mirones, no sé, ¿qué ha sido lo más complicado así de, de superar? Hombre, yo creo que lo más complicado fue la primera vez. Fue la primera vez porque, bueno, sentir el aire ahí abajo pues no es una cosa que estés acostumbrado. <risa> más cuando hay alguien alrededor, menos todavía. Entonces yo creo que ese fue el primer complejo. Yo Ese... Pienso también que es el primero de todos. Pero bueno, son los cinco primeros minutos. Luego luego también otras, pues no sé, cuando llevas tiempo sin ir, el invierno tan largo te aparece. O sea, Hoy, qué día más bueno, vamos a la playa. Joder, vas a la playa y... Uf, qué nervioso me pongo, ¿no? <risa> pero son esos cinco minutos. Luego la cosa la cosa cambia, te sientes natural y yo como digo, yo veo desnudos a los demás, pero yo a mí no me veo. Sí. <risa> luego, problema problema no no hemos tenido nunca ninguno salvo unos portugueses que nos increparon por ahí. Pero bueno, En Portugal, entiendo, claro. No, fue oh. aquí en España. Ah, sí. aquí en España, vienen increpando, sí, ¿por sí. qué? Además, <risa> en una terma, ¿no? En una terma, sí. Eh, bueno. en, las de, en las termas de Bande, ahí en Norense, también en la zona de Bande, en Orense. Esas, Muy buenas, están, yes. en esas están perfectas, esas son maravillosas, pero solo están en invierno, porque en verano están cubiertas por un, por un embalse. Bueno. Y nada, bueno. estábamos allí a las 8, a la 9 no de la tarde, noche ya, noche y ¿eh? llegaron los portugueses por allí, uh, se metieron con nosotros, nos tiraron piedras, nos tiraron de todo. Sí, sí, porque estábamos, estábamos pervirtiendo a los niños. Estaba la señora tapándose los ojos. Para, ¿no? bueno, ¿Y, ¿Y que eran mayorcitos o...? No, no, era juventud, era juventud. Júpitas, iba a decir. Y fueron, fueron a quejarse otra gente que andaba por allí y dijeron, mira, no tenéis razón. O sea, si no queréis estar, ya sabéis dónde tenéis el coche, cogéis el vais y... Uh, pero bueno, fue así la única mala experiencia. el resto nada. Ni mirones ni nada. Bueno, mirones ellos que paso de ellos. Sí, es lo mejor. Es lo mejor. <risa> Alfredo, ¿tienes alguna experiencia así un poco negativa? Mira, negativa... No, no sé cómo evaluarlo, de verdad. El mm. problema de, de ser un usuario frecuente, porque de principio, al no tener vehículo, al no tener coche, era más complicado ir a otras playas. siempre íbamos a las playas urbana y al ser una playa urbana pues hay mayor frecuencia de personas vestidas uh -huh. y y colinda con un paseo de un paseo sí. entonces claro te imaginarás eh, 50 personas desnudas y todo el mundo que va por el paseo pues se detenía eh, tomaba fotos eh, entonces no. es la incomodidad del momento Sí, sí, sí. pero entre el grupo que, que frecuentaba o que frecuenta esa playa nos hicimos amigos o conocidos vamos a llamarlo así y entonces era eh, el avisar cuando alguien se detenía a tomar una foto y entonces gritaban, silbaban y entonces ya la gente se corta un poco y, y sigue <risa> pero, pero es eso básicamente porque ya las otras playas al ser muchísimo más profundas, de la Galicia profunda como digo yo que no son de fácil acceso, tiene eh, unas vías, unos caminos más, más difíciles de llegar, pues ya la gente que va es nudista y, y ya, y San se acabó. Uh -huh. Pero las urbanas son las que yo creo que tendrían más problemas. Y las urbanas lo que te llama la atención es que van abuelos, abuelas, jóvenes, viejos, niños y sin trauma. O sea, la, el niño llegó, se desvistió y al agua. Sí. Eh, la abuela llegó, sacó el periódico, se desvistió, sacó el periódico y hace crucigrama. O sea, no están con, con eso. Porque es como dice Carlos, tú no te ves. Verás a los demás, pero como tú no te ves, no lo sientes y para adelante. Efectivamente. Mm. Jorge, ¿tu experiencia? Es que para mí ver lo normalizado que estaba fue lo que me inspiró la confianza para hacerlo, ¿sabes? En plan de mm. a ver, estaba acompañado de mi novio, eh, normalmente voy con algún amigo y tal, entonces no, ahora estaba intentando pensar así, alguna experiencia desagradable, pero es que no me viene a la cabeza ninguna, <risa> mm, quizá lo más tal es, es lo que te comentaba antes, de, en plan de que cuando mi abuela se entero y tal, se lo tomó fatal, pero quitando eso. Entonces genial. Voy a cambiar entonces la pregunta. Igual que una de cal, una de arena. Eh, Carlos, eh, ¿qué experiencias si recuerdas con cariño o alguna anécdota así graciosa? Uh, anécdotas hay muchas. Y con cariño, o no menos sé, este último año ha sido muy especial. Porque, no sé, hemos tenido muy buen rollo. Hemos ido a la playa, hemos ido a hacer actividades y, yo qué sé, verte, muy a, verte acompañado en la playa, llevar ahí un buen grupo, hacer, no sé, hacer esas... Esas juntas que hacemos, que nos juntamos ahí, bueno, y, y es un año también de pocas juntas, ¿no? Porque no hemos podido juntarnos mucho. Pero estar ahí cuatro o cinco y estar hablando, hablando tan, tan contentos, tan ricamente, y bueno, bien, experiencia, bien, luego se nos ha juntado una gente, un caso también fue de mi hija con las amigas que vinieron, y ahí terminamos todos pues hablando tan tranquilos y, sin ningún tipo de complejo, y bien, había gente que probó de nuevo y le gustó, no sé, sin... O sea, estás como, no sé, como en familia. O sea, es el ambiente familiar que tienes y es buen rollo que, que da gusto. A mí la verdad es que me encantaría en ese sentido poder decir que, que, que, que he traído a gente al, al, al nudismo. Lo que pasa es que en verdad la, los, las amistades que tengo, ya te digo, es bastante complicado ello. Pero sí, eso, eso mola mucho que la familia vaya creciendo. Alfredo, ¿qué, qué recuerdas así con cariño o gracioso? Mira. Las la experiencias en las playas nudistas, bajo mi concepto, han sido buenas. Eh, la gente... Eh, es otro es otro tipo de gente, es otro tipo de usuario. Eh, yo creo que... O sea, te estoy hablando a nivel de playas urbanas, que es lo que más... Eh, eh, conviví. Entonces, es el compartir, el estar... Eh, el, eh, la gente se hace frecuente, a lo largo del tiempo permanece el saludo, el buenos días, ya uh -huh. cuatro fines de semana ves la misma gente y ya esa parte se hace súper agradable. Sí. En el último año que hemos estado con lo de la asociación, genial, porque estás compartiendo constantemente con gente tus que hacer diario, es decir, eh, tu manera de ser, la gente te conoce tal cual como eres y vamos a la playa, vamos a un camping, vamos a esto y, y, y eres tú y ya. Uh -huh. La verdad es que sí, es tan sencillo a veces como eso. Sí, sí, sí. que no tiene más distancia, no, no es más, no es más que eso. Jorge, pues mira, yo dos cosas. Eh, bueno, tengo muchísimas buenas experiencias yendo a playas y tal, pero quizá lo que más rescato es haber conocido gente tan diversa en todos los sentidos, o sea, origen, edad, ocupaciones, contexto familiar, etcétera, etcétera, con la que el hecho de compartir el nudismo te acerca de una manera increíble. Yo he conocido en Naturigal gente maravillosa que me entiende a un nivel muy especial y me siento muy integrado. Y luego, por otra parte, voy a ser un poco millennial aquí, pero nuestro Naked, Wind Days, eh, perdón, <risa> Naked Windows Wednesday es lo más. O sea, para <risa> mí me encanta, me encanta. Cuenta, eh, cuenta un poquito, ¿qué es eso? Vale, es nuestro challenge, bueno, surgió en la cuarentena y tal, en el que compartimos cosas cotidianas eh, tal cual, o sea, desde una perspectiva nudista, pero es que para nosotros eso es la cotidianidad. Puede ser la jardinería, eh, puede ser un, compartir un libro, eh, celebrar un día, lo que sea. Entonces lo que hacemos es eh, generar una fotografía haciendo cualquier cosa y con una temática en específica según la semana o abierta en algunas otras semanas y han sido compartidos en nuestras historias en redes, en nuestros grupos de WhatsApp y yo lo paso genial, me echo unas risas, me inspiro para hacer otras cosas y así, me encanta. Genial, luego, luego os haré una preguntilla con respecto a estas cosas sí. también. Bueno, no, no todo es nudismo, o sea, porque yo es una de las cosas que no me gusta, que me etiqueten como nudista solamente, ¿sabes? Sobre todo porque soy persona. Eh, ¿Qué otras aficiones tenéis, eh, Carlos, por ejemplo? Ay, yo surfeo. No fastidies. Yo soy surfista, bueno. bueno que... intento, intento, ¿eh? Intento. Porque wow. hay, hay, hay muy profesionales por ahí y yo, bueno, paleo, paleo el agua, ¿no? Paleo el agua. Eh, mira, mira, mira, es muy curioso. Pero y, y me cuesta, ¿eh? Me cuesta porque compaginar las dos cosas es complicado. O sea, cuando están las mareas altas no hay olas, entonces ahí haces nudismo. Cuando están las mareas bajas hay olas. Pero también te apetece hacer nudismo. Entonces, es eso, eh? Bueno, ya el año pasado, ya eh, aquí la, en el Fredo ya me grabó un vídeo. O sea, lo de todo, ya fue la hostia. <risa> Por cierto, la tengo por ahí. Creo que la mandé por redes. Lo que pasa es que si no cierran la red, me <risa> Pero bueno. Pero bueno. <risa> Oye, ¿Y qué grupo de música te gusta si escuchar? Yo soy muy americano. mucho muy, americ muy de música americana. De la Americana Music, que le llaman, ¿no? Uh -huh. Que ya no es el country ni es el... No sé, soy ahí muy... Tiras el, bla el blues, te tira mucho country, tiro mucho de Bruce and Prince, y bueno, eso ya es el... Uh -huh. Ese es el 100%, ¿no? Ya ese. <risa> Y una vez Dios bajó a la Tierra y fue a tocar al Carnaval. ¿no? <risa> Pero bueno, yo soy de esos. <risa> Alfredo, ¿qué otras aficiones tienes? Mira, como afición, tenemos, mi pareja y yo, los viernes en la noche son sagrados. Ajá. Los viernes en la noche se baila salsa. ¡Anda, hombre! <risa> claro. Entonces, los viernes en la noche tenemos un grupo de, de amigos con quien compartimos, por lo general, los viernes, precisamente. Ajá. Y es noche de ru rueda casino, eh, salsa en línea, o, o bachata, o lo que sea. Genial. Eso es religiosamente antes de pandemia. Oh. <risa> ya. ¿Sí? Y, y bueno, y ahí vamos. Ese es el, el momento relax, son dos horas, tres horas que, que pasamos en eso, desde las diez de la noche, diez y media, hasta la una, una y media, y es la, la desconexión total. ¿Y qué grupo de música si también te gusta escuchar? Mira, yo, yo le meto un poco al cursi. Yo me voy por todo lo que es romance, venezolano al fin. Por todo lo que es romántico, instrumental, Está muy eh, bien. a ese nivel. Genial. Ah, que, que, me, ¿que me estorba la otra música? No, la comparto, la oigo, pero no soy fans, O sea, no la compraría, pero... No, yo casi, casi todas las canciones que me sea el karaoke son románticas, o sea que... <risa> bueno, y canta que flipas. Hombre, qué bien, qué bien. Bueno, pues a ver si un día nos juntamos y hacemos un karaoke tú y yo ahí. Vamos, eh, vamos. En plan estar. <risa> claro. Jorge. Aficiones, pues mira, tengo varias, pero... ¿Cuál te cuento? Ah, me encanta cocinar. Hombre. Amo cocinar, disfruto cocinar. Pero me encanta, sobre todo, cocinar para amigos. Ajá. Tenemos ahí una comida pendiente con los naturi galegos. Uh -huh. <ríe> pero me encanta cocinar postres, comida mexicana, comida aquí. Que no es mi especialidad, pero bueno. Tal. Soy muy cinéfilo. Con mi novio somos de tirarnos a ver pelis, series, todo esto. Uh -huh. y... y así alguna serie que os guste especial. Pose. Yo es que estoy obsesionado con Pulse o ahora mismo. Tenéis no, no, que verla. No la conozco, no la conozco. Ya, ya, es que la gente no la conoce, bueno, pero es una joya. Es Oth. que es buenísima, Oth. buenísima. Oth. Pero os la recomiendo totalmente. Hombre, también veo otras series de hace más tiempo. Como por ejemplo, me gusta mucho una serie que se llama Oz que va de una prisión, que es muy guay. Me gusta también The Crown, que es más actual. Bueno, habla de la corona y tal. Pero Pulse es lo más. verla ¿verdad que...? Me la apunto. Os acordaréis de mí. Me la apunto. Me lo apunto. ¿Y, y qué grupo de música te, te mola a ti Yo te sí escucho de todo, ¿eh? ¿eh? Mi novio es músico, entonces te puedo escuchar bandas sonoras, música clásica, pero yo a nivel personal me encanta desde Sarah Boffman, o sea, Roger y así, hasta Ariana Grande, Taylor Swift. Todo mm -hmm. esto. Buen gusto. <risa> Gracias, Inés. Bueno, pues si os parece, vamos a pasar a la parte temática, ¿vale? a vuestra asociación que nada más lleva un añito, un añito y un poquito un mes, ¿no? O algo por el estilo. ¿De dónde ha nacido la necesidad de crear la asociación? Ya animaros bueno, libremente, que empiece. Bueno, que sí, empezamos ahí, bueno, ya llevas esta cosa en la cabeza de hace tiempo, ¿no? Lo que pasa es que siempre buscas a alguien que también se anime, porque bueno, es que siempre vas solo a la playa, y, o vas por ahí solo, No, estas aficiones no tienen, o sea, quedan contigo, ¿no? Y es complicado, es complicado. Entonces, bueno, llevaba, llevaba yo tiempo en la cabeza dándole vueltas y junté con alguien que tenía también otro tiempo dándole vueltas en la cabeza y empezamos así un poquito a hablar, hablar, hablar y bueno, pues fuimos tirando para adelante. Empezó así con el tema de la pandemia que nos dejó muy colgados porque sí que habíamos empezado antes ya teníamos bastante hablado y teníamos algunos que estaban apuntándose y tal, y bueno, esto lo teníamos hablado, ya habíamos hecho algunas quedadas, sobre todo a Inorense y tal, a ver cómo podíamos hacer, así muy muy en esquema, ¿no? Y pues surgió el año, así surgió con la pandemia y tal, ya tenemos bastante avanzado pa, para hablar. Uh -huh. y, con el, y cuando fue la pandemia, pues entramos todos así un poco en bucle con esto de las de las redes de... Las redes de de videoconferencias y tal, y empezamos a quedar más continuamente, empezamos a hablar, a hablar, a hablar. Y bueno, pues sí, pues, pues fuimos para adelante, fuimos para adelante, empezamos a mover el tema legal, porque sí que es un rollo tener que meterse, que si estatutos, que se si buscan los que valen, los que no valen, empezamos a discutir por ahí, discutir por allá. Es mucho letras, trabajo. Nosotros. Es mucho trabajo, sí, y muchas quedadas, hicimos muchas, yo creo que más que las que hacemos ahora. Efectivamente. Sí. Pero bueno, necesidad, sí, oye, porque. Hombre, yo qué sé, yo creo que en, en asociación, en sociedad, se pueden hacer más cosas, llegar a más y, y aunque sea solo para conocer gente y, y tener una afición común, pues también, o sea, los que hacen un club de bolos no lo hacen por llegar a ningún lado, simplemente pues oye, pues por compartir una afición uh -huh. y si se puede hacer algo por esa afición y darle un poquito de brillo, pues venga, pues, vamos allá, ¿por qué no? Y es que en el momento en que te encuentras con gente que piensa que tiene las mismas eh, afinidades, uh -huh. que convergen en un punto pues se piensa en que la, que la masa puede ser más grande. Entonces esa, esa inquietud siempre uno la tiene. Uh -huh. Como si eres frecuente en una determinada playa, puedes mejorar esa playa, o, o sea, otros fines. Sí. Lo que pasa es que ya al dirigirnos como Naturigal, ya era como que yo lo veía como muy ambicioso. Porque no era la playa urbana o la playa que queda aquí en la esquina, no. Ya nos íbamos eran como muy grandes. Sí. Pero pero mira, lo hemos, lo hemos llevado porque así como Carlos y, y nosotros cuatro, o sea, Carlos con su con su esposa, mi pareja y yo estamos aquí en Santiago, hay gente que está en Coruña, por ejemplo, está Jorge está en Orense. Entonces ya tenemos varios puntos que se han ido atacando y, y ahí vamos, o sea, viendo y buscando propuestas y dándonos a conocer, porque eso era otro, además de, del trabajo que trae consigo, pues, fundarla, armarla. Eh, era también, darse, es darse a conocer. Uh -huh. Y en esa lucha, pues, andamos así como las hormiguitas. Ahora con lo de la pandemia, aunque suene monótono, que cada momento lo digamos, ya estamos por por debajito, entonces hay gente muy cercana que sabe que de dónde estamos, quiénes somos, entonces se te acercan eh, está, tenemos problemas con esta playa, qué hacemos eh, entonces ya uno más o menos va, va organizándose Os preguntaré, después de este veranito quiero ver ahí cómo, cómo ha ido creciendo vuestra, vuestra asociación <risa> que me da a mí la sensación que la gente, la gente va a estar atenta a ella porque una, una pregunta, una cosa de las que no he dicho, ni... Carlos tú eres el, el presidente no, yo soy secretario. Secretario. Sí. presidente pero, anda por España delante. Y, ¿Pero la, la idea surgió de ti o o, o, o sea, qué estabais, vosotros todos un día en la playa ahí en no, bolas y dijiste, no. vamos a hacer una asociación, o cómo fue esto? No, ahora casi todo surge en redes, entonces en redes pues encuentras gente que tiene, tiene cierta afinidad y, no sé, en una página web o una página de, de Facebook encuentras por ahí. Pues ves que hay alguien que pregunta, oye… Va, ¿A alguien le interesa, ¿le interesaría, a alguien hacer esto. Y bueno, pues hablamos. Pero bueno, eso lleva ya un año y algo. Yo con ellos ya, cuando juego con vosotros, quede más o menos por noviembre. Noviembre. Conocernos sí. y y bueno, y alguien se ha eh, pues pues no estaría mal. ¿no? Entonces, no por la playa no, porque más vamos a playas distintas. Yo voy a playas surferas que hay olas. Alfredo va a playas donde se puede bañar. Sí. <risa> sí contamos porque... que tiró mucho de las redes sociales. Y como decía Carlos antes, al estar en el contexto de la pandemia, que estábamos todos muy con las videollamadas y todo este rollo, y con tiempo, sobre todo tiempo, para hacer las cosas, las reuniones. Y creo que la necesidad de convivir con gente fue lo que hizo que pasáramos de la idea a la realidad. Porque es una de las cosas que te iba a preguntar, eh, Jorge, ya que tú eres el vocal de redes. Eh, ¿Cómo os, os empezasteis a, a poner en contacto? ¿Por foros? ¿Por blogs? ¿Cómo, cómo fue un poco? ¿Cómo os, os pusisteis en contacto para formar la asociación? Sí, a ver, eh, estábamos en común en una página de Facebook que eh, como a ver, mucha gente en los grupos estos de Facebook, le das unirte o like o lo que sea y ahí muere. ¿Qué pasa? Que en la cuarentena pues todo no el mundo estaba con tiempo libre surgió la idea de juntarnos de manera cibernética para charlar. En estas reuniones cibernéticas que se hicieron por Skype al principio, imagínate, mm. <ríe> súper desconectadísimos de lo que son las plataformas actuales, empezamos a hablar de todo esto, se tocó el tema asociación, la gente empezó a investigar, cogimos pues, los estatutos, se puso en contacto con... Ismael y la gente de La Nacional y de otras asociaciones que nos apoyaron un montón. Y pues empezó a tomar forma. Hicimos grupos de WhatsApp, empezamos a hablar un montón y poco a poquito. Vamos a por otra pregunta. ¿Cuáles son los objetivos principales de la asociación y qué actividades dedicáis para conseguirlos? Objetivos. Objetivos en cierto modo es visibilizar el nudismo en Galicia, eh, formar un, un grupo cohesionado. En Galicia hay muchos, mucho nudismo, hay mucho nudismo, hay playas de mucho nudismo, playas puras de nudismo y, y en toda la geografía, o sea, de norte a sur. La, la zona de Lugo bastante menos, pero hay, pero hay todo, o sea, hay, hay mucho nudismo en Galicia. Lo que pasa es que es un nudismo que está, digamos, muy, no sé, no escondido, porque tampoco se esconde, pero... Muy, muy personal, ¿no? Un nudismo muy personal. O yo voy a esta playa, soy de esta playa y, y ya está, y no me muevo más que de allí. Entonces, yo qué sé, pues es darle un poco de, de salida o de brillo no a ese, a ese nudismo social que pueda haber, que no, que, que no lo ves, que no lo ves. Vas a las playas, sí, se conocen todos porque van todavía yendo a eso, ¿no? pero, pero nada más. Entonces, bueno, pues darle así un poco de, de visibilidad o de salida a ese nudismo. Aparte que no había asociación gallega y si querías ir a algún sitio que ya viene la excusa de los carnets, que si quieres salir a algún sitio tienes que estar asociado en algo. Yo no me voy a asociar en Madrid, en Asturias no hay. Bueno, ahora solo los de Cantabria pero es que te queda tan lejos. Y bueno, pues, pues estamos aquí cerca, no estamos aquí cerca y oye, el que tenga necesidad, pues mira, tenemos una asociación. Uh -huh. Y el que quiera unirse con nosotros, pues tenemos una asociación. El que no quiera unirse, pues que siga yendo a la playa. O sea, tampoco nos preocupa serlo. No sé. ¿Las actividades que hacéis son solo para los socios o puede ir cualquier persona? Están no. abiertas. Están abiertas, ¿no? A ver, lo es que compete que... tomar decisiones obviamente va a ser de los socios, como en cualquier asociación de cualquier gremio, pero nuestras actividades son en lugares públicos y por lo tanto están abiertas a todas las personas, nudistas uh -huh. o no nudistas y... Pero volviendo a lo de los objetivos... Sí. Yo creo que una de las cosas importantes que, que nos, en las que nosotros nos basamos fue que, nos, que sentíamos que estábamos perdiendo espacios. Como nudistas uh -huh. sentíamos que perdíamos espacios, que perdíamos playas. O, o no tanto playas, espacios dentro de la playa. Sí. Entonces que, que una playa que venía catalogada como nudista de 10 años atrás, los nudistas comenzamos a hacer visitas contra los textiles que eran tres cuartas playas. Entonces eso nos llamó poderosamente la atención. Entonces cada vez que íbamos a una, pues nos planteábamos lo mismo, porque la vamos a perder, porque no va a dejar esta playa de ser dedicada mayormente al nudismo. Y entonces nos propusimos esto de la asociación y además de eso tenemos una propuesta que está marchando, poco a poco ha ido. Playa que visita, playa que le haces el recorrido. Entonces, ya la presentas en la red, ya la ubicas en, en tiempos y espacios, sabes dónde está, cómo llegas a las, a la, vamos a llamarlas así, a las playas, a las calas específicamente nudistas, eh, qué tanto es el recorrido, cuál tiempo. Entonces, estamos tratando de rescatar todo eso. Ya hemos hecho dos o tres porque tampoco es que no no da, no da el tiempo, el verano aquí es demasiado corto, uh -huh. entonces no nos da el tiempo que, que queremos dedicar. Y si sí, desmem nos desmembramos y decimos, bueno, eh, hacemos cinco grupos y hacemos cinco playas, entonces tampoco hacemos bulto, porque es que nos ha tocado cinco nudistas contra todos los, los, los textiles uh -huh. en una playa que ha sido catalogada nudista de 10-15 años de toda la vida, entonces, y nosotros los nudistas en un rincón, y entonces no es la idea tampoco. Entonces, mm. eso también nos reactivó muchísimo. Es una muy buena idea, una buena propuesta, además, el, el que podáis ayudar a la gente a, a localizar estos sitios y que además nos ayudemos a, a formar piña para que nos visibilicemos en ese aspecto. Vamos, es una idea que me parece genial. Eh... Con respecto a, a la información, o sea, el, uh, a, a, ¿sois accesibles? ¿La gente puede llamaros sin ningún tipo de problema, contactar por vuestras redes sociales? ¿Les atendéis siempre? Todo el, siempre? Tiempo, uh -huh. todo el tiempo, tiempo están contactando por redes sociales, tanto por Facebook, por Twitter, por Instagram. Eh, la gente normalmente contacta por mensaje directo. ¿Qué pasa? Que claro, si no estamos en común, no somos amigos, lo que sea. Hasta que no revisamos la carpeta de spam, no nos centramos. Pero bueno, la revisamos a menudo, pero la gente desde preguntar información de las playas, de los sitios, de la legislación, porque con el tema de la pandemia el año pasado, el verano pasado, mucha gente, también portuguesa, nos preguntaba acerca de la situación actual de las playas. Uh -huh. Entonces está muy guay ver cómo desde la asociación, lo que decía Alfredo, damos una Perdón visibilización a los espacios y también una difusión de lo que es el nudismo. Entonces el contacto está ahí abierto para cualquier persona. Uh -huh. Vosotros, como habéis dicho, estáis eh, federados en, en el Facebook cuando lo podíais mantener. Eh, vi una entrada que, que poníais sobre el blog de Desnudízate, a los que mando un saludito desde aquí. Eh, sobre lo que piensan las o sea, Sobre lo que se piensa de las federaciones nudistas y las estrategias, ¿no? Las estrategias que están, que están haciendo y que probablemente habría que cambiar. ¿Qué estrategias que creéis que hay que seguir en los tiempos actuales? A ver quién rompe. <risa> Yo creo que una de las principales es depurar. Depurar el concepto. Porque, porque a través del tiempo y a través de redes sociales y a través del mal uso se ha desvirtuado todo. Una cosa es que tú seas pro nudismo a que caigas en lo que es provocación sexual, ritmo sexual. Nos vemos esta noche, ven aquí, tengo las tetas más grandes del mundo. Es otra cosa. Sí, sí, sí. sí. Entonces yo creo que lo, lo, una de las cosas eh, primarias es tratar de que las asociaciones, o nosotros como asociación, porque voy a hablar en primera persona, eh, comenzamos a depurar. ¿Me entiendes? Uh -huh. Porque, ah, que, que estamos desnudos en la playa, pero si tú ves, en la red no aparecemos desnudos, no aparecemos vestidos, pero no aparecemos traslúcidos. Entonces, es ese tipo de respeto ante todos. Uh -huh. Porque... Eh, nos ven cualquiera, es cierto, porque estamos abiertos a, a, a la disposición de, del público en general, pero también queremos llegar un poco más allá, de que no sea el, el, el club de libertinaje donde el chanceo de, de los fines de semana, no, no, no. no Queremos permanecer en el tiempo, queremos eh, desvirtuar esos conceptos, porque no es, el nudismo no es libertinaje, el nudismo es una forma de vida, el respetable es donde donde las hay. Sí, además, eh, un comentario ya personal, es una reflexión mía personal yo veo en algunas cuentas de Twitter que se nos da por hacer retweets solamente de desnudos, que no sé qué tendrán que ver con el nudismo o el naturismo, yo eso claro. no, lo veo muy raro, lo veo muy raro o sea, no, no me escandalizo, no se me ocurre decir ni que esté bien ni que esté mal lo que no sé es que tiene que ver un poco con el nudismo a lo mejor es porque tengo un concepto del nudismo un poco particular, no lo sé pero yo no no, no lo apoyo eso como, como nudismo, vamos no, hay hay mucho, sí, el retweet ese que dices o el coger fotos de señoritas desnudas y ponerlas allí. Soy nudista y va, pone fotos. No sé, no llega a ser pornografía, pero bueno, erotismo, fotografía, no sé. O sea, pero es que realmente coger algo que no es tuyo y ponerlo allí es que no es nudismo, no sé, de hecho no. Pero bueno, en este yo mundo... Yo creo que Carlos diferente. ha dado con el que de la cuestión porque el problema no es que tú muestres tu cuerpo si es lo que quieres. Porque, lo que te comentaba antes, yo tengo un amigo que es fotógrafo de nudismo y él con su fotografía de nudismo busca, en primer lugar, visibilizar el nudismo, en segundo lugar, sensibilizar del tema y también generar una reacción más allá de lo vulgar, vamos a llamarle. Entonces, el problema es cuando tú simple y sencillamente coges una foto, la descontextualizas y la subes a tus redes por un like o por un retweet o por lo que sea. Eso es. Entonces, a nosotros nos tiene pasado en redes sociales en todas y alguna persona coge alguna foto nuestra y la publica en su página con este fin entonces nosotros también cuidamos mucho eso el tema de decir mira no tenemos ningún problema porque tú le des me gusta a una publicación nuestra porque al final cuando compartes algo en redes tú lo que buscas es alcanzar una audiencia pero pues obviamente la audiencia que nosotros buscamos es gente que esté interesada en el nudismo como es, está concebido en general y no hacia una connotación meramente sexual. Desde luego estáis muy activos en las redes sociales, o sea, parecéis jovencitos, pero ¿cuál es la edad media de vuestra asociación? Y, y, y a ¿vale? Una segunda pregunta que vendrá con esta: ¿tenéis algún plan para fomentar el nudismo en, en la juventud y, y, sobre todo, en la mujer también? Dos preguntas, ¿eh? vale Jorge, dile, dile vale, es que de cara a lo muy activo en redes, te lo agradezco <ríe> a mí me gustaría sinceramente estar que estuviéramos más activos pero bueno, el tiempo es el que disponemos eh, de cara a comentar el nudismo en las mujeres que me parece súper importante por lo siguiente porque vuelve a ser un tema de una discriminación, vuelve a ser un tema de una violencia quizá el hecho de objetivizar a una persona por la condición que sea entonces siento que algo que hacemos nosotros desde natural y que intentamos hacer todo el tiempo es cuidar precisamente de que no se objetivice y que se le permita a la mujer también participar de todo esto obviamente ah. entonces es súper importante tener mucho cuidado eh, y mucho respeto por lo que se comparte en redes sociales cara a esto eh, nosotros tenemos miembros, hombres y mujeres, de manera indistinta, de una diversidad total, como te comentaba al principio, de origen, de raza, de orientación sexual, de todo. Entonces es algo que es, está muy guay, que es muy importante y que pues da precisamente la clave a la normalización de, del nudismo en este sector. Con respecto a la juventud, es que los jóvenes somos muy pasotas hoy en día. ¡Ja, <risa> Y mira, yo te voy a decir una cosa, yo conozco chicos en mis redes personales, eh, cuando he publicado alguna foto de nudismo, eh, pues interaccionan un montón, se interesan un montón y ellos también comparten este esta filosofía, ¿no? Eh, y participan de, de esto. Pero luego al tema, asociarse, reunirse o formar parte de, pues ya tira más para atrás. Uh -huh. y sinceramente pienso que es un tema más de individualismo, de lo que hablaba Carlos Santos de que yo lo hago porque me apetece y me da igual el resto que un tema de falsa falta de accesibilidad o de visibilización porque hoy en día con las redes sociales el nudismo en la, ju en la juventud está muy visibilizado, es algo que existe el uh -huh. problema es eh, utilizar ese nudismo para apoyar una causa mhm. Uh -huh. Yo partiría una lanza en este sentido, porque es verdad que cuando comenzamos lo empezamos normalmente de forma individual, pero la experiencia, por lo menos vosotros podréis también apoyarla o no, cuando empiezas a hacer esto con más gente es mucho más enriquecedor, por lo menos desde mi, desde mi experiencia. Totalmente de acuerdo. Sí, hay totalmente de acuerdo. Bueno, luego lo que decías de la edad, sí, tenemos ahí ciertas edades. Porque bueno, yo qué sé, la generación nuestra también tuvo que abrirse un poco a, a codazos, ¿no? Uh -huh. sí, la generación... Bueno, nuestra está, digo, de 50 para arriba, ¿no? Tuvimos que reunirnos un poco a codazos, hemos sido muy críticos, hacíamos manifestaciones cuando estábamos en la universidad, eh, andábamos corriendo delante de la policía, <risa> esas cosas se hicieron, ¿sabes? Ahora se hacen, pero bueno, se ven en la tele, ¿no? Se, hay, hay de todo, ¿no? Hay, de, hay sitios que sí, hay sitios que no, a la hora de reivindicar... Pues no sé, como que cada uno queda en su casa. No no, no es... A ver, no hay el espíritu que había en esos 80, ¿no? El espíritu no sé. 80, el espíritu 70, que también lo había. Ahora no sé, bueno, sí, hay algunos hay algunos movimientos por ahí que yo no sé qué sentido tienen, ¿no? Porque hay algunos que realmente no están luchando por un trabajo, están luchando, pues yo qué sé, por, por unas libertades que no sé si existen. ¿no? no sé, no sé, hay unas reivindicaciones por ahí o, o por ir a montar lío, ¿no? Yo no sé no. las reivindicaciones que hay ahora. Las de antes... Bueno, eso ya es un tópico, no la de antes eran mejor, ¿no? Como dicen. Pero bueno, yo qué sé, sí, es, eh, es así, nosotros hemos sido, yo por lo menos mi generación siempre ha sido muy reivindicativa. Y hemos reivindicado cosas para los demás, no para nosotros solos. Entonces, bueno, yo qué sé, pues... Por ahí también. Es un que, esto, ¿no? que Con la juventud, como hay tanta reivindicación en redes, como que ya no tenemos como esa sensación de necesidad de hacerlo en persona, ¿sabes? En las calles y demás. Y siento que eso también llega al tema de no decir uh -huh. como está en plan de, tú lo haces, tú te puedes sacar la foto, el vídeo o el espacio, lo que sea, y lo compartes. O puedes escribirlo o puedes generar algo a partir de ello. Pero como lo puedes compartir desde las redes sociales, pasas de hacerlo a un nivel personal. Pero bueno, creo que es un problema que está generalizado en todos los sectores, en las nuevas generaciones. Sí, pero las redes sociales, Jorge, tienen su... Limitación, claro. Pero su limitación, tiene su censura. Y, y, si, que... y si quieres estar en las redes sociales, tienes que pasar por la censura. Entonces, Efectivamente. Ahí es complicado, es complicado moverse, sobre todo en esas reivindicaciones. Sí, te puedes reivindicar, pero sin quitarte nada. Hmm. Bueno, voy a cambiar un poquito el tercio. Eh, en el mapa que tenéis eh, vosotros en vuestra página web, he visto lugares de La Coruña, de Pontevedra. Eh, sé que habéis. Eh, pues sois vosotros de Santiago, Orense. Eh. ¿qué ámbito del, ter del territorio gallego llegáis a abarcar? ¿absolutamente todo? ¿estáis en la representación de todo el territorio o solamente está acotado a unas zonas? no, en principio estamos en todo el territorio Lo que hay zonas de Galicia que el nudismo no se practica hay una costa ahí arriba en la costa de Lugo preciosa, impresionante con unas playas que alucinas pero el nudismo no da no da. Hay una allí en la costa de Foz, que es la playa de los alemanes, que yo no hemos ido, pero este todavía no, no tenemos que ir, ¿verdad? Sí, Alfredo. sí, y andan allí también ahora que estamos ahí metidos también en un pequeño lío con una con algún ayuntamiento que están sacando, pues no, o sé, sea, como viene el verano les entra la idea de hacer, eh, de hacer leyes o ordenanzas, sí. playeras, ¿no? Entonces andamos ahí con un ayuntamiento que anda con una ordenanza playera que, que la hemos copiado y pegado de otra, y está mal, o sea es, realmente es ilegal y estamos ahí en el tema de darle un poquito pero bueno, que, que no que no descartamos ninguna, o sea que ahora lo mismo es ahí en Lugo que vamos a Coruña o que vamos a Vigo, o sea, incluso de interior, o sea, Jorge está en interior, el presidente también es de Orense que es de interior, nosotros en Santiago nos movemos a cualquier lado, tenemos socios en Vigo, tenemos socios en el Barbanza que es la zona de, de Ribeira sí, Boiro y tal, tenemos en Coruña también varios socios, o sea no sé, nos movemos, cada uno se ha movido en sus playas, las conocemos bastante bien, incluso nos, hemos ido a Portugal alguna vez. Uh -huh. Sí, no, no tenemos, y, y tenemos, tenemos socios también de fuera, tenemos un socio que es de, que es de Santander. <risa> es que también la zona en la que estáis, o sea, porque la parte del Levante, el sur de España, el nudismo, pues está bastante consolidado, hay además bastantes asociaciones y... ¿Hasta qué punto está bien visto en la zona norte eh, todo el tema del nudismo? Bueno, y que no se olvide, también tenemos un socio que es fundador, que es de Salamanca. Eh, es verdad. Un saludo desde aquí. ¿Cómo se llama? Se llama Javier. Javier, un saludo. Si es que no se escucha. Seguro que sí, seguro que sí. Tú muy activo. Pues difundido el nudismo aquí en Galicia está muy difundido, ¿eh? hay mucho. Hay ¿Sí? mucho. Hay, mucho, hay, mucho, hay, mucho. hay muchas playas, hay muchas playas, hay muchas playas. Yo creo que que si te pones a, a hablar con la gente de, de, de Galicia Galicia Sur, dirán que la playa fantástica, la mejor playa de nudismo y la única playa de nudismo que se puede, que es 100%, dirán que es la de Barra, que está enfrente de Vigo Claro, pero si luego hablas con los de Santiago y no, no, no, que la mejor y la mejor de todas, que es la de. El Castro de Baroña, aunque ahora, claro. está un poco, ahora está un poco invadida, ¿no? Pero dice, no, aquella es el origen del nudismo en España. Y tiene razón. Sí. tiene razón. Allí la, la famosa de Pepiñas Fri, que también hemos hecho un artículo de eso. Qué bueno. Por allí y se, y se, se legalizó el nudismo a partir de, de, lo que, de lo que pidieron esa gente que estaba allí. ¿no? Uh -huh. y, y si pones a hablar con los de Cubuña dice no, no, no, aquí la única que es 100%, 100% nudista es la de Barrañán, se llama con sí. Y esas ciencias, tú donde vayas de Galicia, en cada zona tiene su tiempo en la sí. mejor playa. Entonces, luego, luego vamos a hacer una recopilación de ellas. Entonces, a, a eso es que venía el comentario, perdón que te interrumpa, sí. que, que sin necesidad de decir que es nudista o no, si tú señalas una determinada playa, ya sabes que practicas el nudismo. <risa> eso está bien, o sea, que no se invaden tanto los textiles como ocurre en otros sitios, ¿no? Bueno, bueno, Ay. ahí vamos. Sobre, sobre todo con la pandemia esta que nos No, no me preocupa más el que el invala que el que dejemos de ir. Ya. El que dejemos de ir para mí es fundamental. Efectivamente. Es, es fundamental. Si sí. una playa cabe en 2.000 personas, si hay 1.999 ludistas, el único que vaya con el bañador se va a sentir desplazado. Uh -huh. Pero si de esas 1.999 empieza a irse gente porque resulta que hay uno con bañador, en dos años estamos en 200 personas. Entonces, eso sí que. No es que se pierda, es que la perdemos. Hay que ir, hay que ir, hay que, y hay que hay que ir al centro de la playa. Ponerse en medio y medio. Sí, porque hay gente de para todo, eso está claro. Eh, lleváis poco tiempo, eh, que Ay. me imagino que vosotros aceptáis a cualquier persona que, que quiera formar parte de, de la asociación. Y. Mmm, probablemente algún indeseable o no, por el tiempo que lleváis, o se os haya intentado colar. ¿Cómo, cómo lo controláis esto? Ay. sí, hay por algunos por redes, ¿verdad, Jorge? Por redes sí se sí, nos intentó colar alguno. Sí, a ver, es un. Sí, sí, sí. <risa> es que es un tema un poco incómodo, porque. A ver, al final. Tener visibilidad, que es importante, es muy guay, pues no es algo selectivo, ¿sabes? Tú llegas a todas las personas y recibes un feedback, que es algo muy bueno, pero luego tú tienes que hacer, pues eso, una especie de cribado para que llegue realmente lo que te interesa y no cualquier cosa. Sí, aquí en principio aceptamos a todo el mundo, ya has visto, somos muy heterogéneos, no pedimos carne de pureza, no pedimos <risa> tiempo de uso. No sé, somos en ese plan, somos así muy muy abiertos, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, el que viene con malas intenciones también se la ve. Y no con malas intenciones, también despistados, ¿no? Porque si sí. sí, tienes algunas conversaciones con ellos, porque siempre antes hay un, un previo, ¿no? Ese previo, oye, quién sois, cómo sois, dónde estáis. Pues en ese previo ya lo ves venir, y dice, bueno, y ahí alguno ha tenido que decirle, ¿no? Ya después de las redes sociales, ¿no? Tener que decirle. Mira, eh, no sé si lo que estás buscando es una asociación nudista u otra cosa. Entonces, si estás buscando otra cosa, realmente este no es tu sitio. Y diez minutos más tarde, ¡pum!, este, este número salió de tu WhatsApp. ¿no? Entonces, o sea, vamos, vamos, claro, ¿no? vamos a ser claros. ¿no? Efectivamente. A ver, aceptamos a todos. Obviamente no vamos a hacer exclusión de nadie. Pero sí que en el momento en el que se pierde pues esa orientación hacia el nudismo y bueno, ya con ese el respeto, pues obviamente ya se elimina a la persona directamente o al perfil. Pero es eso. Eh, siempre que la persona, eh, desde su diversidad, pues nos comparta su nudismo y comparta el nuestro, es bienvenida. Ahora, si está despistado por ahí, pues se le explica con la educación y si no lo entiende, pues eh, clic derecho y eliminar y ya está. Genial. No, además yo a, a, animo a la gente a que se asocie, eh, ya a, además a vuestra, a vuestra asociación precisamente porque tenéis una de las cuotas más bajas, yo creo, de, de la inscripción y, y además obteniendo el carnet de la FEN, pues oye, pues está bastante, es bastante atractivo. Hay gente que desconfía mucho de todo este tema de las cuotas que se pagan en las asociaciones, que hay que decir que la vuestra es sin ánimo de lucro. El, que Para que quede claro, ¿las cuentas son transparentes para cualquier socio? Sí, la tesorera lo puede decir, pero sí son son transparentes. A ver, es una asociación sin ánimo de lucro igual que todas las asociaciones que hay en España. Uh -huh. Todas las asociaciones deberían ser sin ánimo de lucro. Bueno, hay asociaciones de otras, de otras cosas, ¿no? Sí, sí. O pasarían a ser empresa o pasarían a ser clubs deportivos, otra historia... Pero las asociaciones en España son sin ánimo de lucro y las asociaciones, pues de dineros pocos. De dineros de cuotas de socios y, y poco más, no no te creas. Nosotros, bueno, de momento no tenemos ahí muchos gastos. Procuramos que sean los socios los que, los que ocupen esos gastos y si no hay suficientes socios, pues no hay gastos. Claro. Si se hacen actividades, pues las cubriremos, que vayamos a las actividades. Uh -huh. Y ese dinero, bueno, está ahí. Tenemos que pagar unas cuotas a la Federación Española, que luego se remiten también a la Federación Internacional. Vamos a hacer mañana lo que es la, la asamblea, si miraremos un poquito lo que es el dinero, lo que tenemos y lo que podemos gastar. Nos hará falta algo de publicidad, supongo, cuando vayamos a las playas pues tendremos que llevar alguna cartelería, alguna historia para que se nos conozca. Y luego, pues, los gastos normales, gastos bancarios, gastos de de página web, esos gastos que sí que los tiene Claro, eso se va a decir que hay que mantener la página web hay que mantener ciertos gastos bancarios y que, pues bueno, que supongo que de ahí sí. porque es verdad que vuestra cuota es que no no da para mucho más ahora mismo No, es que tampoco tenemos muchos gastos de momento ¿no? <risa> <risa> y luego el que quiera fiesta es que se la pague, ¿eh? O sea, todo así o sea, Bueno, haces una actividad ¿cuándo nos juntamos? ¿20? Venga, pues toca 10 euros por cabeza, y es que es así Claro, porque además en, en invierno, eh, bueno, vosotros que lleváis este añito, las, las actividades, me imagino que online han sido muy frecuentes, pero no sé si tenéis por allí algún spa o algún sitio donde en invierno podáis disfrutar un poquito de, del, del nudismo. Nada, eh. No, por ahora nada, nada. Yo lo he intentado por pasiva y por activa. He eh. mandado así sí. a, no sé, porque recibes a veces publicidad, tal. Mira, vente a los, las termas de no sé dónde. Spa no sé cuánto, hacemos para grupos y tal. Yo les escribo, ¿eh? yo no pierdo el tiempo, les escribo. Y mira, somos un grupo tal, nos interesaría. Y se hace el silencio por callada. <risa> Quedan así callados como diciendo, jo, estos que vendrán aquí a, a estar toda la noche, dale que te pegue unos con otros. Entonces, yeah. pues se hace la callada. O sea, yo creo que les interesa, ¿no? Porque mira, somos un grupo estable, si vamos 10 o 12 personas, le llenamos o claro. pues, cinco habitaciones, estamos un fin de semana, vamos a consumir... Uh -huh. Lo pagará a cada uno lo suyo, claro, que eso la asociación no cubre claro, ¿no? Está claro. pagará cada uno lo suyo, pero sí que se pueden hacer actividades. Pero no, no, no contestan. Bueno. Hacemos bueno. una actividad todos los años, pero ya es en verano. Bueno, todos los años, he dicho, pues lo hemos hecho un año que sorteo. Pero este año la repetiremos. Lo haremos, iremos ahí al norte de Portugal, que ahí no es un camping tampoco, es una, un jardín nudista, digamos. Un señor tiene una casa y alquila parcelas. Uh -huh. Luego tiene su oficina y tal. Y, y haremos esa actividad, que es una actividad muy buena. Tenemos también alguna actividad por ahí pensada, pero sin escribir todavía, de hacer senderismo, que sí que nos gusta mucho y tenemos varios socios que son muy senderistas. Uh -huh. Y nada, es por ponerle fecha y sitio, pero ya tenemos la cosa muy clara, hacer alguna actividad de esas. Y luego pues las actividades típicas de playa. Oye, ¿quedamos en tal sitio? Pues venga, mañana hacemos la asamblea, pero no solo esa asamblea, nos juntamos allí, hacemos una comida todos juntos, en lo que se pueda, que tampoco nos podemos juntar muchísimo. habéis Vamos, a... Vamos a río juntos, el país pues, es cosa de edad. Eso sí iba a preguntar ahora, porque habéis hablado mucho de playas y... y Perdón, ahora... chicos, yo me voy a tener que retirar, que soy en el laboratorio. Vale. quería decir una cosita, <risa> seguidnos en redes, por favor, nos encontráis sí. como Naturigal, Facebook, bueno, en Twitter y en Instagram. Y cualquier cosa, nos podéis comentar, nos podéis contactar por mensaje directo o en las publicaciones, los comentarios están abiertos. Y nada, nos esperamos. Perfecto, Jorge. Muchas gracias. Muchas gracias. gracias. gracias Jorge. Ya nos vemos mañana. Nos vemos mañana, chicos. Venga. Hablamos. Os estaba preguntando. Eh, o sea, ¿qué sitios de interior de Galicia nos recomendáis? Ahora, si queréis, podemos hacer un poco de, de recomendaciones de las mejores playas y las mejores zonas de interior. Pues mira, lo que decía Jorge de las termas. Ahí en la zona de Orense hay bastantes termas. Eh, las que son públicas están a la orilla del río, del río, el mismo Orense, el río Miño. Lo que pasa es que ahora con el. Estoy, estamos con la pandemia siempre. Ahora las han cerrado porque al ser públicas no pueden ser tratadas. Y con este rollo de los contagios, pues no dejan que se bañe nadie. Entonces están cerradas, están vacías. Uh -huh. Hay otras que te decía de interior, esas que son de bande, en, en Orense también, el sur de Orense, pegado a Portugal que Esas es que están en un embalse y cuando baja el embalse quedan libres. Hay una que tiene son 45 grados, creo que es la de banda, y otras de 30 y tantos grados que para cocerte, vamos. pero mm. Están fantásticas. estás eso libre, no tienes nada alrededor, solamente un embalse y el baño por la noche es fantástico. ¡Qué gozada! Fantástico. O sea, estás por la noche allí, puedes, no sé, vas a las 10, invierno, puedes ir a las 10 de la noche. No hay una luz Tienes que ir a tientas por la, por la por la piscina, que son unas piscinas hechas así en piedra. Tienes que ir a tientas porque para no pisar a nadie, porque están todos metidos allí. Eso sí, todo dios está desnudo. Luego por la mañana te levantas, porque cuando duermes ahí, bueno, nosotros vamos en furgoneta y tal, la mayoría de la gente va en furgoneta, pero hay sitios ahí para dormir también. Entonces cuando te levantas por la mañana, ves a uno y a otro y dices, oye, yo estuve contigo anoche en la terma. porque No ves nada, no ves a nadie. Van todos desnudos y no le ves a nadie, pero bueno. Es, esa es otra interior y luego algunas algunos ríos hay hay las pozas de melón también que están en Orense cerca de Pontedera que hay muchas pozas hay muchas y, y hay sitios donde te puedes bañar no te pone nadie problemas no tienes pegas y hay la va, de mañana la de mañana también ¿A dónde vamos mañana en el río Ulla que hay una asociación que está haciendo bastante por una playa una playita de río y no, nosotros le llamamos y tiene un sitio allí pegadito a la playa, pero un poco más íntimo, que no tenemos problema ninguno. Ya nos dice nosotros ir allí, que es todo vuestro, cuando queráis venís, que estáis súper bien, que muy bien que vengáis. Ahí agradecidísimos de que vayamos. ¿Cómo se llama la asociación? Se llama Apraiña de Puentevea. Praíña de Puentevea. Es nudista. Entiendo. No, la asociación no. es una asociación, no, es una asociación de vecinos, digamos. Vale, es una, vale, es por, una asociación de vecinos. Lo que pasa es que la zona se presta porque hay una parte como más íntima <risas> que, se, que que relativamente separada por una vía y eso, y, y aunque forma parte de, de un sendero, de un camino de senderismo, pues está muy aparte. Entonces ellos facilitan y se y les hace hasta ilusión de que vayamos porque uh -huh. vamos 10, vamos 12, estamos allí y bueno. Sí, hay, hay referencia también, tenemos ahí referencia de estos sitios también, están sí. colgadas en la página web y todo eso. Estupendo. Oye, ¿qué relación tenéis con otras asociaciones? Por ejemplo, con Cata Cantarrihan, ¿tenéis buen rollo y esas cosas? ¿Cómo los lleváis? Sí, sí. Muy, muy bien, ¿verdad? Sí. No hay, no hay ningún tipo ni de egoísmo ni de rivalidad ni nada. No, lo digo al revés porque llevamos normalmente suelen ser bastante cordiales y <ríe> y, no, sí muy bien. y me parece que tienen un trabajo, en, están haciendo un trabajo genial, uh -huh. donde pues, la, las publicaciones son muy activas y, y siempre están claros. Ellos están limitados a una playa o a una zona, por eso, por eso desde el principio yo temía cuando decían en Galicia ya era como que mucho más amplio, pero bueno. Ahí vamos. ¿Y contactos con otras asociaciones a las que queráis mandar un saludillo? <risa> pues hay los amigos de Cantarriján que, se que seguro se están partiendo de risa. risa. Sí, sí, sí, nos llevamos muy bien con ellos. Tenemos un contacto bastante continuo. Cuando tenemos una duda le preguntamos, cuando ellos tienen una duda también nos preguntan. Sí, nos llevamos en eso bastante bien. Somos asociaciones que se mueven. Y bueno, activas, activas. Miedo da también a las asociaciones cuando dejan de activarse, pero no. Pero no es, no es por por aburrimiento, es, digamos, la, digamos, la falta de relevo, ¿no? Uh -huh. La falta de relevo. Queremos que sean la nuestra por lo menos, que sea, queremos que sea una asociación móvil, que pueda relevar, que cuando se canse uno venga otro, pero eso al final todo es una teoría. Entonces, hay asociaciones que sí, llevan 20 años, son, son buenos y trabajan bien y, y tienen gente muy motivada, pero esa falta de relevo... Pues al final hace que, que dejes de hacer actividades o dejes de, de empujar hacia adelante, ¿no? Estás montado sí. y estás ahí, pero no, no te mueves. Sí, me he encontrado con alguna de las asociaciones que están federadas que alguna está abandonada por lo que he estado viendo. Eh, no os puedo decir ahora mismo qué nombre es, creo que había una en, en concreto, pero bueno. Sí, no, no hay problema, pero sí, es, es que es así, es falta de activismo. O sea, sí tienen socios, hay, hay asociaciones que tienen muchos socios, uh -huh. pero esa falta de activismo, que pues, va, no solamente es este tipo de asociaciones, ¿eh? asociaciones deportivas pasa exactamente igual. Sí. O sea, una falta de activismo que no, o sea, bueno, tú lo llevas muy bien, sigue llevándolo no, y bueno, pero es que yo también me canso, ¿no? Uh -huh. Ahora nosotros, pues mira, somos jóvenes, tenemos un añito, ¿no? <risa> Entonces tenemos muchas ganas, pero bueno, con los años pasan y lo que quieres es que venga detrás una generación, otros que vengan también y ayuden. Y eso es lo que hace falta. Esas asociaciones es lo que hace falta. Eso es también que decías antes de FEM, ¿no? Uh -huh. la FEM sí, está trabajando. Yo doy fe que está trabajando y están trabajando mucho. Aunque no se vea, ¿eh? pero sí que están trabajando. Están moviendo. Ahora tenemos el 40 aniversario de la FEM, que lo vamos a hacer en, en, en, en el Torn en la playa del en la, en el Camping Day de del Torn uh -huh. el Templo del Sol. Y sí, sí se mueven. Se mueven porque yo estoy de representante de la asociación dentro de la FEM y sí, sí hay movimiento. Sí, hay movimiento, pero hay mucho que hacer. Entonces, como hay mucho que hacer, parece que no se visibiliza, pero sí sí que hay movimiento. Pero bueno, que las asociaciones sí que tenían que ser más activas, no la CEM. Las asociaciones tenían que ser más activas. Tienen que ser, digamos, los que le ponen la zanahoria a la CEM, ¿no? Mm. Me da la sensación que además este año ha sido un poco más de reflexión y que nos estamos concienciando un poquito entre todos de, de la situación actual y de las cosas que hay que, que empezar a hacer, creo. Sí, sí, pienso que sí, pienso que sí, pero bueno, tiene que haber ahí que veas un futuro, ves un relevo si no ves un relevo, al final terminas cansado bueno, vamos a ir terminando la entrevista, suelo preguntar a todos mis invitados por una frase o cita que les haya marcado o, o les haya gustado especialmente como no la traigáis preparada, os voy a pillar <risa> <risa> ¿tenéis alguna? <risa> si Mira, no... yo, soy, yo soy de día yo a mí, la que se me ocurre por la mañana y la que me preparo para el día siguiente. Pues perfecto. No sé, yo ahora, ahora te puedo decir, a mí la que se me viene a la cabeza, ¿no? La, la de hoy, ¿no? La de hoy. Bueno, ¿qué diferencia, ¿no? ¿qué diferencia hay entre un nudista y un no nudista? A ver si me la dices tú. Eh, el, el momento, porque al el final bañador, es. El bañador. El bañador. <ríe> Esa es mi frase. La diferencia es el bañador. <ríe> Alfredo, te toca... yo, pues, no tengo preparado nada. No me... No, no, no, estoy así como... ¿Tú ¿en, dices en blanco, así? te he pillado. Te ¿Ah? pillaron en blanco, no. <risa> nada, no, no te preocupes. Alfredo, te de vive y deja vivir. <risa> Alfredo, total. Alfredo siempre es positivo. Es una persona siempre positiva. No le verás... Genial, genial. No le verás nunca que esté deprimido. No le verás nunca una mala frase, un enfado. Es necesario... O sea, es necesario ¿Es en esta sociedad. No y eso pesa mucho. <risas> Oye, creo que iniciativas como la vuestra, desde luego, son muy necesarias de verdad. O sea, ojalá que empiecen a salir más más asociaciones como aso aso aso aso aso como la vuestra, porque nos ayudáis también a, a, a visibilizarnos, ¿no? Y, y bueno, pues eh, no, naturalizáis el, el nudismo además creo que es un ejemplo clarísimo como el tema de, de la pandemia pues ha conseguido que nos conectemos más entre nosotros y que empecemos a salir más de, de los armarios así que muchísimas gracias por venir gracias. Eh, me gustaría pensar que he conseguido que os hayáis sentido cómodos con la entrevista y, y así también abrir las puertas para oye, otras colaboraciones quién sabe no sé si os gustaría también despediros de la audiencia Sí, sí sí mucho sí nos gusta colaborar, nos gusta colaborar con todos y algún día viene otra asociación aquí a Galicia, esperemos que no sea muy tarde, seremos magníficos con todos y nos gustaría que colaborar con todos. No, no queremos ser rivales de nadie, simplemente queremos disfrutar del día y, y disfrutar lo que tenemos. Y también hago extensivo por aquí a todos los que nos estéis oyendo, a ti Rubén y a todos los que nos estéis oyendo, nos visitéis aquí en Galicia, no tenéis problema. Perfecto. Si tenéis una duda, estamos los de Naturigal. Nos llamáis, nos mandáis un mensaje, estamos por todos lados de Galicia, podemos daros un paseo, podemos dar recomendaciones. Si no estamos, os recomendamos, no hay problema ninguno. O sea, aquí estamos para todos, no solo para nosotros, sino para los que vengáis. Y, y encantadísimos, encantadísimos de que, de que visitéis, nos visitéis y podamos también anunciar Galicia al mundo, uh -huh. que no sea solo por el saco que estas cosas también son maravillosas en, este sí. pueblo, en esta tierra. Bueno. Pues nada, primero agradecerte a ti por el espacio y luego que esto sirva como precedente para futuros intercambios entre asociaciones, conocernos, acercarnos, porque hay mucho nombre, mucho nombre, pero no hay caras ni gente. Entonces, eh, yo creo que necesitamos ese momento, uh -huh. que pasen estas crisis y que eh, flexibilicemos el, el poder conocernos. E intercambiar galicia es mágica como dice el dicho sí. y, y, y vale la pena conocerlo y vale la pena meterse en los, en los entresijos de, de galicia de verdad gracias por todo a vosotros pues eh, me imagino no sé si estáis apuntados para el domingo eh, la conferencia que hay de sobre la mujer nudista eh... No. no, porque tenéis alguna sí, historia no por ahí. No, yo tenemos el, tenemos la, la asamblea. Esa. La asamblea mañana, mañana no. y el domingo segura. Si si puedo me apunto, pero claro depende de cómo estén las olas. Si me son mejores por la tarde me voy a las olas. Sí, yo, yo el domingo me he apuntado a la salida que tiene ADN, que vamos a ir al sí. montón de la oliva, y, y ahí me he apuntado, y, y además que es una preciosidad, que ya lo conocemos. Y eso sí, estaremos prontitos a las seis y media para, para no perderme el tema de lo de la mujer nudista. Así que bueno, vale. también lo, sí. lo publicito por aquí para que la gente lo sí. tenga en cuenta. Nosotros en el grupo sí si lo tenemos publicitado, lo de la mujer nudista, a ver si se apunta alguna. Si no, pues como siempre, tendremos que liar a alguien. Pues sí. <risa> Bueno, pues voy despidiendo el programa. Y antes de despedirme, recordaros como siempre que podéis encontrar este programa, Naturalmente Pod, en vuestras plataformas de audio favoritas como iVoox, Amazon Music, Spotify, iTunes, Google Podcast y TuneIn. Y también suelo subir los audios a YouTube, a veces con fotos que me pasan mis invitados y otras pues, que saco de, de los bancos de imagen. Si queréis proponerme algún tema o incluso queréis participar de alguna forma, podéis poneros en contacto a través de mi blog en naturalmentepod.wordpress.com o en Twitter como naturalmente pod, todo junto y sin espacios. Si además queréis ayudar, ayudar a difundir este programa y que de esta forma nos visibilicemos más, podéis hacerlo compartiendo el programa en vuestras redes sociales, también dando un like al episodio y suscribiéndose al programa. Vale, de esta forma eh, el motor de búsqueda de las plataformas nos da más visibilidad. Además, dejarme vuestros comentarios sin vergüenza ninguna, ¿eh? Así que nada, sin más, me despido de vosotros os espero, naturalmente, en mi próxima locución. ¡Hasta pronto!